La charla de hoy tiene como misión explicar, desentrañar, destripar de alguna manera eh, la memoria anual de actividades que la conferencia episcopal eh, publica todos los años. Yo vengo haciendo desde hace 10 años ya un, un informe sobre esta memoria episcopal ...y lo que hago es desentrañar básicamente... ...pues todo lo que está oculto en la memoria... ...todo lo que no se dice, todo lo que se incumple... ...todo lo que de alguna manera tenía que darse a la luz... Eh, ...como viene obligada por, por el compromiso... ...que adquirió la Conferencia Episcopal en 2006... Eh, ...para publicar y justificar el importe, el dinero... ...que se lleva de la asignación tributaria... ...de las X que ponemos en la declaración de la renta... ...que ponen algunas personas... ...y, y para justificar toda esa... Eh, todo ese gasto elabora una memoria en la que prácticamente eh, solo el 10% de la memoria se dedica a eso y, y el resto de la memoria eh, lo dedica a otros muchos tipos de actividades que no tienen nada que ver con la justificación. Hay un mito según el cual la asignación tributaria, el dinero que se saca de las X del IRPF, eh, se dedica... A actividad pastoral, beneficencia, etcétera. Eso es un auténtico bulo y queda desmentido con un mínimo análisis de la memoria. El 75% del dinero que se recauda como consecuencia de la asignación tributaria va a retribuir a los sacerdotes de la diócesis, a los obispos, a la conferencia episcopal y a los seguros sociales de estos. Y prácticamente solo el 1 y pico por ciento, el 1,5%, va a actividades pastorales. Por tanto, esa, esa patraña, por así decir, que se repite día a día sobre este asunto... ...es algo que también hay que hay que desentrañar... ...porque se supone que el fin de, de la iglesia... Es, ...es la actividad pastoral, la beneficencia, etcétera... ...y sin embargo este dinero va para, para, para cosas mucho menos mundanas... ¿no? ...fundamentalmente voy a hablar de, de qué es lo que no hay... ...en la memoria y qué es lo que sobra en la memoria... ...qué es lo que falta y qué es lo que sobra... ...básicamente eso...